atacan los trenes en un cafecito que está en medio de donde pasa el tren que poco está muy sí, padre aquí está el tren Ahí estamos aquí en medio del otro lado pasa otro tren Y a Luis uh, este eh, trenes y metros de México, saludos nos atacan los trenes tomando el cafecito en un en, ¿cómo se llama N3331 Café n 331 Café y bueno, por dos, tres cafés con leche un vaselito con chocolate nos cobraron 2500 mil yenes Ah, no, 2.380 yenes ya con impuestos. Entonces, que son más o menos. ¿cómo? 200, no, este, no 450. 450 pesos. Eh, barato no es pero vale la pena la experiencia, la de, calidad, la, la es la experiencia de comer entre las pies del tren y la verdad es que si con los vidrios como están muy grave, gruesos no se escucha este, molesto cuando pasan los trenes ahorita sea, pasaron dos al mismo tiempo y nada no se escuchó nada esta es una estación de tren que estuvo que está abandonada o está no abandonada sí. la convirtieron abajo un es como centro llegado. comercial y aquí arriba es un café uh -huh está bastante bien, vamos a ver qué tal el pastel de chocolate, se ve prometedor. Bye.